Ahora, hablemos de su, de su esposa, tiene usted treinta y pico de años de casado. Treinta y cuatro años de casado. ¿No aburre eso? Pues se sí aburre, pero para eso son las giras. <risa> en las giras uno, uno conoce eh, muchachas muy hermosas. Uh -huh. Y yo no creo que nadie sea tan, tan tonto para ir a platicarle a su mujer uh -huh. eh, lo que pasa en las giras. Yo le digo que me fue muy bonito. No le digo si cantando o en lo otro. ¿Pero ¿eh, usted es infiel? Okay. Digamos digamos que no me gusta ser descarado. Sí. ¿Cómo conoció usted? ¿Cómo se llama su esposa? Se llama María del Refugio, abarca de Fernández. María del Refugio. ¿Cómo la conoció? Pues cerquita, porque yo hasta eso fui muy muy conchudo. Vivía ah, enfrente de mi casa sí. y pues dije, esta que está cerquita para no andar gastando tanto en, en, en camiones. ¿En Guadalajara? En Guadalajara, sí. ¿Y estaba usted muy, muy, muy, muy joven? Sí, tenía... Tod cuando fuimos novios yo tenía 19 años. Todavía muy pobre. 17. Pobre. Muy Pobricísimo. ¿Y cómo se casó ella con un hombre tan pobre? Pues me tuvo fe Yo no sé cómo tuvo el valor para casarse, Pero me tuvo fe Y, y yo creo que eh, Yo creo que cuando uno está enamorado este, Además yo sigo enamorado de mi, de mi mujer sí. eh, Quiero que, que lo sepa Porque yo podré Como cualquier hombre este, Tener aquí y ahí Algunas tentaciones Pero estoy enamorado de mi mujer Y nunca lo he negado Y, sí. y creo que que, que realmente el éxito del matrimonio eh, ha sido por la comprensión de mi mujer. Si ella ve, ve este reportaje, no le creo. No, ha, vi, ha visto otros peores. No, no, no. ¿Eh? Ella, ella sabe con quién está casada uh -huh. y ella sabe lo que tiene y yo sé lo que tengo. Y yo no sé cómo ella, sabiendo lo que tiene, me aguanta. Eso es lo que yo, yo no me explico. Eh, ¿Le ha cantado Serenata a su esposa? Sí. ¿Tiene alguna alguna canción especial para ella? Sí, hay una que le gusta mucho, se dice. ¡Alevántate, dulce amor mío! Lo que me importa mi bien es venir aquí, sí. Pero ah, levantate y oye mi triste canción que te canta tu amante, que te canta tu duelo y es por tu amor. Por ahí va, ¿no? Muy bien. Yo. De los hijos suyos, eh, Vicente solamente Alejandro. Nada más Alejandro canta. Heredó la voz. Sí. ¿Sabe cómo se llama la canción que, que se oye de Alejandro por todas partes? Claro, lo que pasa que yo manejé la carrera de Alejandro los primeros cuatro años. Sí. Y luego se lo di a mi hijo porque ya no lo aguanté. <risa> Sí, es porque de, li, lidiar con los empresarios para mí, lidiar con los de ellos, estar al pendiente de la fecha de Alejandro, de las fechas mías era muy duro. Mm. Entonces ya se lo, Pero inclusive las primeras portadas de los cuatro primeros discos yo se las tomé. La verdad es que batallaban mucho para que yo le diera la autorización para grabarlo. Porque yo tenía mucho miedo que después de que, lo que yo había luchado por, por él como mm. cantante ranchero, mm. cantara eh, pop entonces él ah, andale, papá, dan permiso. y un día en una servilleta le puse un vale para que grabes con Emilio Estefano papá, te quiero mucho aquí en Colombia eh, Vicente, la gente lo quiere mucho ¿no? lo siente como, como parte de su familia yo, <coughs> yo siempre he, he declarado que para mí Colombia es mi segunda patria porque eh, yo voy a Estados Unidos y va multitud de gente, pero son mexicanos o colombianos o, o salvadoreños, ecuatorianos, pero pero no van gringos a verme. Sí. ¿Cuál es la canción que siempre que le piden más, más en Colombia? No, hay, hay, hay muchas. Está eh? Por tu maldito amor, La ley de monte, Mujeres Divinas, este El Hijo del Pueblo. Sí, sí. Eh, ¿Por tu maldito qué raro amor? tiene? ¿Lástima se hace ¿Por ajena. tu maldito amor, Vicente, tiene, tiene algo algo de historia? O, eh, ¿no? no, lo que pasa es que para mí todas las canciones tienen... ¿De quién es, por tu maldito amor? De Federico Méndez, que era mi productor y se suicidó. ¿Ah, se mató? Él, él, él es el autor de Por tu maldito amor, De qué manera te olvido, el, este, Aunque sí? mal paguenés, es, que grabé con Roberto Carlos. ¿Y por qué se mató? Pues eso, eh, le agarró una depresión y se suicidó. Que seguramente tenía que ver algo con lo que dice la canción. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. dice la canción para que la gente...? Dice... El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado Quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Tu maldito amor. Entonces, es y obvio se, y se mató. que se suicidó por un amor, sí. por una depresión. ¿Usted nunca ha tenido un amor que haya producido esa sensación de.. Este, de he tenido despeche. muchos, pero ninguno que me cause las ganas de matarme, <risa> pero yo creo que es más bonito, si se me va una, mm. pues buscar otra mejor o igual, pero no matarme si la vida tan bonita. Hay sí. que esperar que Dios no la, no la quite cuando quiera, ¿no?